¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio Adercid y les doy la bienvenida a una nueva recogidita este segmentito express en el que les mostramos, bueno, las cositas que vamos juntando mientras ejercemos el noble arte del coleccionismo y en esta ocasión lo que tengo para mostrarles es el resultado de lo que es ser chusma metido y lo encontré en una librería en la cual noté un par de veces que a las que fui y tenía un par de cositas viejas que iba viendo por ahí un sacapuntas, un lápiz alguna otra boludez y venía sospechando que seguramente tenían material un poco más interesante, ¿no? y en una de mis visitas veo a través de un vidrio que hay unas figuritas con este color tan potente tinta fluorescente en una inconfundible serigrafía y me llamó mucho la atención y les pedí si me los podía mostrar a lo cual eh, intenté negociar bla bla bla y me terminé llevando todas las, las figuritas estas no soy muy fanático de Zara Key o frutillitas que es lo, lo que más hay en este lotecito pero bueno acá vemos una de Robotech vemos acá una que pegué en el tallercito de decir que es de He-Man, una, una enemiga de He-Man pero la que más me llamó la atención es esta de Snoopy la cual me trajo recuerdos de la infancia puesto que esta estaba pegada en la cadera de mi casa cuando yo era chico lo cual me hace pensar que dado que la he conseguido en, un, en una librería que está en el barrio en el, barrio en el que yo crecí probablemente eh, cuando mi, mi mamá compró el sticker ese seguramente lo compró en esta misma librería, y probablemente lo sacó de este mismo mostrador lo cual hace que, personalmente, esto se transforme en un objeto que tiene muchísimo significado, ¿no? y creo que eso es lo lindo del coleccionismo que tenga significado para uno y que los demás que van dándole valor a las cosas monetario, porque es difícil o por lo que sea que ellos la chupe. bueno, voy a pasar a sacarlas y las vamos a ver hay cosas muy graciosas en estas figuritas, ¿eh? Bueno, lo primero que notamos es que las figuritas en la parte de papel donde están pegadas está llena de óxido y de y de mugrecitas. Y bueno, se trata en su mayoría de figuritas de esta línea llamada Sara Kay, una línea que coleccionaban nuestras madres eh, o nuestras abuelas, depende de qué generación sean ustedes. Que era, la verdad, eran unas imágenes bastante deprimentes de niñas... En, como sumergidas en actividades serviles, solitarias, pensativas, como están tejiendo, acá la vemos, por ejemplo, pasando un rastrillo Y pensando, pensará en mí, es, es desoladora El estilo de dibujo está increíblemente simplificado con respecto a los originales Siendo que, bueno, estos diseños originalmente estaban hechos con pintados con acuarelas y una serie de técnicas que con la serigrafía que es como están impresas estos stickers era imposible de realizar así que se les perdona pero tiene varios colores y encima son estos colores que son ultra potentes que quédense que en un ratito los vamos a ver bajo la luz negra y vamos a flayar. esto ya creo que no es y si no me equivoco es frutillitas o rosita fresita creo que le decían en méxico y en otros países de latinoamérica que aprovecho para mandarle saludos a los hermanos latinoamericanos que nos suelen ver. Y si sí saben decirme si estoy en lo correcto. Vemos que los colores son todos los mismos. Y esto es porque hacían seguramente todos los diseños en una sola plancha. Y los iban variando. En algunos por ejemplo van a, van a cambiar por ahí el color de acá con el de acá. Cositas para variar el sticker, ¿no? Que... A mí me, me gustan mucho porque hacen que un sticker ya no sea igual, le dan otra onda. Es bastante interesante. Jardín de niños, una nenita sola con un paraguas, pollitos y recontra triste. Acá sí, Sarah Kay de nuevo, lo que tenía Sarah Kay era que a las nenitas no se les veía la cara, eh, lo cual da también un, una sensación bastante, bastante extraña. Amor, dime tus penas Pensé que decía amor, dime tus penas ja. Sonría, un guachín un... un pibito Con todas las letras, ¿no? La promesa, amor infantil Algo que me repugna Acá otra vez que como verán nuevamente El rostro está oculto Y está guardando Un regalo Son tristísimas estas escenas Ese florero Ahí hace que todo Sea muy suicida caricias, no sé dónde están las caricias caricias significativas el columpio y los nenitos cagándose en vole al parecer porque la cara del pibito es está a punto de llorar y la pibita medio medio sedada no parece en fin en esas épocas no había internet acá tenemos al capitán de Robotech un sticker increíble que no sé si lo voy a pegar, porque quisiera si lo pego lo voy a pegar en algún lugar que sé que voy a conservar durante toda mi vida Flores para él, pobrecita, no sabe que todos los hombres son una mierda Nuevamente, caricias Vemos por ejemplo algo que me gusta mucho, es como la pintura rosa, la pintura fucsia En este caso está toda corrida, un error de impresión bueno, esta es una figurita de mierda Porque yo, saben que odio a Disney Así que acá voy a ser totalmente parcial Con mi opinión Pero que además de tener estos colores, miren lo que tiene ahí Unos brillitos le pusieron Unos guacazos de brillantina El capo de Snoopy Aquí está el besador, no hace falta sacar número Es un pillo Y esta es, bueno, la que les decía hoy La figurita que durante toda mi infancia Estuvo en la heladera Y me pone muy contento poder eh, Presenciar de nuevo esto frente a mis ojos, creo que de esto se trata... Esto, esta figurita, en mi caso, es la esencia de por qué colecciono. para recuperar memorias perdidas en el tiempo, para ver esto y, y no sé, sentir sensaciones raras, ¿no? Ustedes calculo que me entenderán. Cualquiera que coleccione, entiende de qué se trata. Esta figurita me causa muchísima gracia, porque es un utilizan una terminología re de viejo tierna misiva no sé qué es una misiva una carta, calculo es, es terrible esta y también deprimente deprimente como la puta que lo parió cierra los ojos le dice el guachín el pibito los nenitos los hacen todos con parches en la ropa no sé si se dieron cuenta como que son o pobres o traviesos la nenita también claro, lo que pasa es que en esa época tal vez todos eran pobres ¿no? El nanito le dice que cierra los ojos, le va a dar un regalo. Ahora tenemos la misma figurita. Ni siquiera tiene cambios de color, así que es la misma, solamente que está mal cortada arriba. Mala onda esto Nuevamente tierna, misiva. Pero esta eh, tiene otros colores. Dulce noche. Los pibitos están cantando un villancico. Esta es. Esta es terrible y encima la tengo dos veces con el mismo color. Te la hacen muy corta. Estoy triste. ¿Por qué querrías pegar esa figurita? No? Toma para ti. Que es lo mismo que decir toma pavo. Y esta es también, repetida, con los mismos colores. Sin ninguna. Ah, mira, ahí esta tiene celeste y esta tiene violeta. Subí. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a distribuir las, todas las figuritas por acá vamos a jugar un rato con la luz negra vamos a ver cómo brilla esto que brilla como la puta que lo parió bueno acá estamos bajo la magia de la luz negra y miren cómo brilla esto les juro que lo que se ve en la cámara es verídico es así como se ve en persona brilla todo como la puta que los parió estimula todos mis sentidos esenciar esta reacción y debo confesarles que soy muy feliz aquí acá miren la, la que tengo pegada miren cómo brilla miren lo que es esto es el alma de la fiesta así que bueno, yo los dejo voy a quedarme acá, voy a fumar un cueste y voy a frayar con la luz negra y estas figuritas si les gustan los videos que hacemos, como siempre les paso el chivito eh, les pido que que, nada, que se suscriban al canal, que compartan los videos con sus amigos y amigas coleccionistas entusiastas del coleccionismo de los 90, de lo bizarro, etcétera, etcétera, y suscríbanse al instagram que siempre mostramos un par de fotitos más de las cosas que, que mostramos acá en el YouTube. Eh, ahora sin más que decir les agradezco por todo el aguante y nos vemos la próxima.